Mi serie favorita del 2022 hasta ahora, parte 2. Lakers, tiempo de ganar, demanda algo de conocimiento de la NBA para disfrutarla al máximo, pero es mejor no saber la historia completa y dejarse sorprender con esta narrativa llena de giros y sorpresas. Una de las mejores historias deportivas que he visto. Disponible en HBO Max. Better Girl Soul ya está en el Olimpo de la serie de televisión. Es, en mi opinión, de lo mejor que hay. Y la parte 1 de la última temporada fue una obra de arte en dirección y escritura. El final me dejó con la boca abierta durante varios segundos. Disponible en Netflix. ¿Qué temporada? ¿Qué final? No tengo idea de cómo seguirán esta serie, pero no veo la hora de ver qué hacen con este personaje. Barry es una comedia negra que examina si la redención para el personaje principal es posible y cada episodio. Esta temporada fue magnífico Disponible en HBO Max Con grandes actuaciones Un buen misterio Y varias sorpresas Severance es una historia Que me puso a sufrir por los personajes Y resultó ser bastante perturbador Y tensionante Casi se me olvida de respirar En ese magnífico final de temporada Disponible en Apple TV Plus De lo que he visto en el año Estación 11 es la única serie Que vuelve a mi cabeza Cada cierto tiempo Es una hermosa historia Sobre la idea de vivir en comunidad Y la importancia del arte En nuestras vidas Porque sobrevivir No es suficiente Disponible en HBO Max ¿Cuál es su serie favorita En lo que va del año? Comenten